porque a veces bajo el volante, ¿sabes qué pasa? Que se me olvida, y lo dejo abajo del todo, y luego voy conduciendo y digo, hostia, va abajo. <ríe> Así que me a sacar el volante sin tocarlo. Bueno, pues... <coughs> ¡Ostras! ¡Qué Dios! Dios! ¡Uf! ¡Qué justa me ha pasado! ¡Qué justa me ha pasado el pedazo de máquina! Bueno, bueno, ha pasado, ha pasado. ¡Ostras! se te, te, ha, se te ha dado una caricia en el coche que te arregla, ¿eh? Máquina estás es de una excavadora. Bueno, pues nada, el rayo láser, el rayo láser, así lo llamo el rayo láser, mira, para que no sepa cómo grabo, grabo así. Va así, plegado, ¿eh? y cuando es para bajar adelante, pues lo llevas así, ¿eh? y va bastante estabilizado, bastante bien. ¿eh? La verdad es que me voy a quedar con este sistema. Aprieta un poco aquí, ves, si lo tensas para grabar, te aprieta un poquito lo que es la mano, un poquito aquí. Es regulable, pero pero es verdad que tampoco lo puedes dejar muy flojo, porque luego tiembla, entonces para bracear normal lo llevas... Oh, esto no se está viendo bien. Para bracear normal eh, lo llevas un poco flojo, ¿eh? y cuando vas a grabar haces lo tensas aquí, tensas, apretas la mano para que no vibre, y ahí lo llevas. ¿eh? Va bastante bien, va bastante bien. La verdad es que Ultra Barcelona la grabé con este método... Eh, la, última, la última, la Terra Negra, la grabé con el palo, que... ¿Dónde está el palo? Tenía por aquí el palo, ¿dónde lo he dejado? Lo tenía por aquí el palo, lo he dejado atrás, me parece que lo he dejado atrás. Y es verdad que es más incordio, queda un poquito más esterilizado, mejor imagen de, de lo que es el propio corredor, pero nada que ver con el modo competición que puedes llevar con esto, esto puedes llevar modo competición. Son... 300, 250 gramos, casi 300 pesará con todo el soporte, pero la verdad es que es otro es otra calidad, de cara no a grabar, sino de cara a correr grabando. ¿eh? No es que grabe mejor, sino que puedes correr mejor. Venga, vamos con la crónica, que si no se me olvida, vamos a quitar el cartelito ¿eh? que hemos dejado aquí en el coche, como... Ojo, que aquí hay un corredor, aquí hay un corredor y que nos han dado la organización para que marcáramos los coches si queríamos, no ¿eh? era obligatorio. Ya está, hemos corrido con el dorsal eh, a ver si lo podemos poner. Dorsal 580 nos han dado una medalla muy guapa, muy guapa, que es de cristal, ojo, cuidado que no se nos caiga, cuidado que es es cristal bueno, ¿vale? así que cuidadito, finisher UTMC 2020, en este caso no lo pone pero en versión trail, no es la ultra del ojo. Eh, y ya está, son las 4, y 16 minutos, las, sí, las 4 y 14 minutos de la tarde, o sea, lleva mucho rato, pero la verdad es que, eh, ¿qué puedo decir? Me lo he pasado súper bien, bien en la carrera, bien después, porque además me he encontrado con un montón de, de compañeros, eh, de gente que alguno que no conocía, que eran como mis ídolos además, o sea, que qué más puedes pedir cuando encuentras gente, corredores buenos, buenos de verdad, eh, y que te lo encuentres y puedes hablar con ellos y saludarlo, fantástico. Así que... Ya está, venga, vamos como cómo ha ido la carrera. A ver, material, cinco orejones. Eh, antes me he llevado un brownie, que me ha hecho mi mujer, para lo que es para el camino, después de hacer una papilla de carga. Hemos hecho papilla de carga, ¿eh? Lo digo para incluir todo, porque si dices, bueno, ¿cómo te ha ido la carrera? Ya, pero ¿qué has comido, no? Entonces vamos, primero también, ¿qué has comido en la carrera, no? Pues eso, eh, desayuno, zumo naranja, papilla de carga, unas dos horas antes, dos horas y cuarto antes de la carrera, porque cuadraba así por el tema de de tráfico, o sea, de, de llevar el coche, no he podido acercarme a una hora y media, que es lo ideal, pero bueno, unas dos horas, dos horas y cuarto antes la papilla de carga, y luego por eso hemos, con, hemos compensado con algún brownie, un par de brownies, eh, que es como un, como un bizcochito, ¿eh? No de chocolate, normal, de, de harina y tal, y es, con eso hemos hecho, digamos, el aguante, podíamos haberlo hecho con un poco de arroz y tal, el tema era que una vez que te subes al autocar, no te puedes llevar una cienvera con arroz, porque luego ya, ya vas tal cual, o sea, para la salida. No puedes llevarte una mochila, no puedes llevarte nada. Entonces lo que he hecho es eso, llevarme un par de brownies y, y ya está, me he comido eso. Eh, me parece que uno justo antes de coger autocar y luego otro después. Vale, los hemos llevado aquí en la mochila. ¿Qué hemos, ¿Con qué hemos corrido? Pues hemos ido, corrido con la mochila de 3 litros... La... Iba a decir la Salomon No, es como una Salomon Pero pero es, es light Está currada Está currada Pero le tengo mucho cariño a la mochila Aguanta lo que le eches Con autotensadores es Que no los aprieto ¿eh? No los aprieto Porque ya la llevo suficiente tensa por delante No los aprieto Pero si no lo podríamos rehacer O sea, apretar aquí ¿eh? Apretar ahí Para que esto ¿eh? Cierre bien Para una bajada muy técnica Dices, aquí me la voy a jugar Quieres apretar Porque luego hay que aflojar Porque si no la respiras ¿no? Pero si quieres apretar pues ahí hay la posibilidad de apretar, me he llevado los cascos, me he llevado los cascos, porque si sí, al final voy a mi rollo, esta la opción, ¿me los llevo o no me los llevo? Bueno, como llevo la gomita finita, pues se oye más o menos el exterior, y si tienes que en algún momento oír, pues nada, le haces un toque, crack y queda el silencio en el, en el instante, los, los paras, escucha lo que tengas que escuchar, y, y vuelves luego, y la verdad es que vas más organizado con los cascos, que sin casco, pues es más aburrido, ¿no? Y, ya está, hemos corrido con el móvil ligero móvil ligero, no hemos llevado el grande es este, lo digo para la gente que lo tenga en cuenta pues ¿cómo corres? pues yo el grande no lo uso, el grande lo llevo en bici en bici sí lo llevo, porque me interesa si mujer me manda mensajes y tal, pero pero lo que es para, para correr, siempre llevo el pequeño le cambio la tarjetita de dentro una por otra y llevo el 62 65 gramos va bastante bien venga Hemos cogido eso, los dos brownies en el tiempo, digamos, antes de la salida. Luego, justo antes de la salida, un orejón, no me acuerdo uno o medio, ¿vale? Dos traguitos de isotónica que le hemos llevado en los soflas. Aquí. Hemos llevado dos softlash a una medida. Este ya se ha vaciado. Lo hemos llenado por aquí, más o menos. Hace 350, esto es de 350. Pues los dos, repartidos iguales, con la misma isotónica igual, un poquito de creatina, han llevado un poquito de creatina en polvo, más la isotónica casera que llevo, es lo que he llevado, eh, y luego he tomado cápsulas de cafeína, creo que me he tomado cuatro, creo que me he tomado cuatro, una antes de arrancar, y y luego la he ido repartiendo. Cuando he estado en la parte más de... Por ejemplo, ya no he tomado más, eh, a partir de que estamos llegando a la cima de corredor, del corredor, del santuario del corredor, que es ya luego donde va a empezar la bajada, ya no he tomado más cafeína, porque ya he considerado que, que más o menos era el, el punto tomármela justo cuando estaba ya antes de llegar, para que me haga un pelín de efecto la cafeína. Yo no tomo geles con cafeína, entonces en este caso lo compenso por eso con cápsula, de 100 miligramos, eh, flojitas, y... Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues eso, tomar la última justo antes de llegar al punto más alto de la carrera, al punto, digamos, donde están más cansados, y luego ya empieza la bajada, y considerando que ahí ya iba bien. Hemos tomado esos orejones cada 20 minutos más o menos, medio orejón de, de melocotón, y la isotónica, pues eso, más o menos por aquí aproximadamente, los dos, que son unos 300, unos 600, hemos llevado un poquito más, ha sobrado, fijaros que tengo aquí, en el otro tendré otro poco, pero nos ha sobrado un poquito. Eh, pues eso, le hemos echado un poquito de más de cantidad por si acaso. Por si acaso hacía un poco de calor y tal, porque hemos, hemos sido muy frescos, la verdad. Muy bien. Vamos a ver que esto siga grabando. Sigue grabando, sigue grabando. Eso es importante. Eso sigue grabando, colega. Y ya está. No hemos llevado gafas, ¿por qué? Porque en principio no hacía mucho sol. Entonces no hemos llevado gafas eh, y solo hemos llevado gorra. Es por si llovía o tal, ¿no? Eh, lo que es... Eh, el cortavientos, he llevado cortavientos en este caso había previsión muy buena de tiempo, entonces era eh, material obligatorio, era recomendable la chaqueta de membrana eh, entonces yo lo que he hecho es llevarme cortavientos que he considerado que por la temperatura que estábamos saliendo, que era unos 15 grados o más cuando hemos empezado a correr 15 grados eh, y la posibilidad de lluvia era bastante baja con mucho iba a chispear digo considerado, digo no, no, nos llevamos la, el cortavientos, que lo llevo aquí el cortaviento de ligero ultraligero este ultralight me parece que pone por algún lado, no me acuerdo si pone ultralight o no, pero bueno el ligerito, ¿vale? el ligerito Kalenji va súper bien, 90 gramos la caña y barato, ¿vale? y... y hemos casi salido con eso, pero ya lo veis en el vídeo en el último momento he visto que cambiaba, se despejaba, digo, pues fuera a, detrás a la, a la, a la mochila Digo, si la cosa se pone mal, pues lo volvemos a coger que no, pues hemos ido con manguitos hasta aquí y tirantes. He ido de coña, de coña, o sea, he ido fantástico en lo que es la temperatura de coña, o sea, fantástico. Y he acertado, con la ropa he acertado de calle. Y. ¿Y qué más? Eh, bueno, sal... la salida ha sido, pues como siempre fuerte en estas carreras de 25 kilómetros, pues. 24. Al final me han marcado 23, 470. 23,5 me ha marcado, ¿vale? De eso y desnivel 960 eh, 9,35 positivos, 9.60 negativos, como este es un poco es un poco tacañete, normalmente acierta con los negativos, entonces 9,60 positivos es lo que ha salido de la carrera, yo creo bastante, bastante exacto, 960 positivos, 23,470, 23 y medio es lo que ha marcado. Y tiempo, 2 horas 37 Podría ser dos horas 39, no he mirado la... no tengo el, la estadística oficial, pero 2 horas 39 yo creo que es lo que habré tardado. Y bueno, posiciones, posiciones. Uno de máster, contento, contento. Es una carrera que me da, me da buenas sensaciones siempre, porque si en una carrera quedas contento con la posición que sacas y tal, pues ¿qué más quieres? Pues la repites, ¿no? Entonces la verdad es que es una carrera que me gusta. En este caso, el año pasado hicimos la Half, la de, bueno, me parece que se llama Maratón. Bueno, 48 por 50 kilómetros el año pasado hicimos y este año, como estamos en modo bici, pues medio modo bici para ultra bike, que estamos ya, bueno, nos quedan todavía cuatro meses o algo así, pero ya no podemos entrenar todo lo que queremos a trail. Entonces hay que ir soltando algunos días que ya hoy no trail, hoy toca bici. Entonces, pues bueno, como no hacemos tanto volumen pues eso, he decidido irme a por la distancia más, casi la más corta, la más corta en la Shore, que creo que son 14 kilómetros, no sé si va a estar, los 24 kilómetros han salido, y, y bien contento porque, bueno, para estar en modo medio mantenimiento de, de trail pues bueno, nos ha ido bien, eh, que he comentado, 18 de la General, uno, uno en categoría exacto, igual que el año pasado en en la otra distancia, que de uno de categoría, de máster, ¿eh? de máster en veteranos, no sé en veteranos cuánto equivaldría, pero yo compito en máster, por edad, 50 y... mañana, dos días, y hago 52 años, tampoco podemos tirar cohetes con esta edad, y... y bueno, muy contento, muy contento, de que cada vez que hago este, esta carrera, en una distancia a otra, pues, por lo menos en categoría máster, quedo, quedo bien, o sea que... fantástico sensaciones Pues mira, cuando iba en el kilómetro 5 6, iba mirando y digo, hostia, pues para llevar 5 o 6 kilómetros iba cansado. <risa> iba cansado con las piernas un poco, un poco no vamos a decir vacías, pero un poco más vacías de lo normal para llevar 6 kilómetros. Y no me acuerdo si iba a 350 positivos o algo así. 6-350 que ya empieza a estar inclinado, 6-350 empieza a estar inclinado. Y, y para esa distancia la verdad es que iba un poco con las piernas un poco no tan fuertes como a mí me gustaría llevarlas, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, aflojar un poquito, he aflojado un poquito, he dejado que, digamos, el rango medio de pulsaciones se baje un poquito, a costa de perder alguna posición, de alguna persona que me ha adelantado, pero a costa de perder alguna posición he decidido, digo, vamos a aflojar un poquito, porque es verdad que al ritmo que iba, pues aguantar los 25 hubiera costado un poquito, hubiera costado, me hubiera penalizado la bajada, hubiera estado más débil en la parte de bajada final, entonces digo, pues mira, vamos a, a usarla, vamos a jugárnosla en sentido de decir, vamos a dejar perder alguna posición, pero vamos a bajar el rango medio de trabajo, de, de pulsaciones, que, que nos veamos, que nos veamos un poquito más sobrado de pulsaciones, que no nos veamos tan justos, porque si no, luego ya, el, cuando ya he ido un poco mejor, eh, habremos ido al 89-90% todo el rato de rango, eh, 89-90% eh, compensando la edad, eh, ojo, yo... Si yo, alguien mira las pulsaciones a las que voy, que no me he llevado pulsómetro hoy, banda, pero si alguien mira las pulsaciones, yo estoy trabajando al 96 o 97% de rango, 3 horas, cuando entreno fuerte, 96 o 97% de rango a edad real, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eso hay que compensarlo. Entonces yo no trabajo a 51 años de edad real, sino que trabajo unos 39 años, 40 años. Entonces yo cuando hago el equilibrado y yo digo, vale, realmente, ¿a qué pulsaciones trabajas? Yo trabajo como una persona de unos 39-40 años, realmente, por el tiempo que llevo, al final ya llevo 7 años dándole al trail, no prácticamente faltará un mes para llevar 7 años dándole al trail, eh, entonces, pues bueno, realmente hay que ajustarse la edad y decir, ¿qué edad tengo de trabajo? 39-40 años, vale, vamos a mirar qué rango de pulsaciones me, me corresponde a lo que yo estoy trabajando, y yo trabajo ahora al 89, por ahí, 89-90% en estas carreras suelo ir al 89-90% de rango, que es lo justito, lo justito para aguantar toda la carrera. Si entráramos en el 91-92% real, real, real, comparando con un corredor de 39-40%, caería, caería en la parte final, no tendría piernas para aguantar las bajadas bien, no podría llevar la velocidad que he bajado, que he bajado bastante rapidillo, dentro de lo que cabe, ¿eh? dentro de lo que cabe, le hemos dado cierta caña en las bajadas, porque más o menos hemos reservado un poquito y teníamos piernas en la parte final, la parte final que es desde santuario de corredor hasta meta, le hemos podido dar, hemos podido darle cierta velocidad, cierta velocidad, ¿cuánto es? 4 el kilómetro, a ver, vamos un poco tocados ya, a 4 el kilómetro habré hecho la parte ya llegando a meta, más o menos 4 kilómetros, algo así, ¿vale? 4 o 10, no sé, algo así. Y, y bien, he recuperado algunas posiciones en la parte ya final, o sea que contento. Luego otra cosa eh, que sí que me ha llevado, oh, está optimista, porque a pesar de que primero, primero cuando tú sales una carrera rápida como esta, ¿qué, qué vas a encontrar? Pues que te pasa mucha gente, es pues una carrera rápida. Carrera en la que hay gente joven que tiene muchas más pulsaciones de margen que tú, que es rápida, que tira mucho más que tú, que es de potencia. Entonces tú tienes que decir: Vale, yo confío en que yo sé que esta distancia la manejo bien y sé que yo, si llevo mi ritmo que yo tengo que llevar, sé que la acabo bien y me quedan piernas cuando me esté terminando. Vale, y hemos simplemente confiado en qué nivel tenemos: El nivel que tenemos saber cómo yo corro cuando yo aprieto, cuando yo voy de scan más flojo en mi distancia, en mis entrenos, que son, realmente mis entrenos son de 26, 900 y pico, 26, 27, 900 y pico es cuando entreno, entonces realmente tenemos super controlada la distancia y el desnivel entonces simplemente, vamos a ver, estamos grabando, estamos grabando, pues es confiar, al final es confiar, tú tienes el trabajo hecho, tenemos el trabajo hecho, pues sin querer Abarcar más de lo que tenemos, es decir, si yo me hubiera dicho, venga, aquí aprieto como los jóvenes, pues hubiera, hubiera petado un poco, hubiera petado un poquito en la parte final. Entonces, ¿qué hemos dicho? No, no, nosotros sabemos cómo entrenamos y sabemos lo que damos. Si sabes lo que das, dices, pues hasta aquí llegué. Entonces, yo digo, al partir del 6 o algo así, afloja un poquito, vamos a aflojar un poquito, bajar el rango de pulsaciones para que no gastes la energía tan rápido y vamos a ir haciendo. Y poco a poco, ir haciendo, ir haciendo, he conseguido recuperar alguna posición. Entonces, gente, que antes me ha adelantado, luego he visto que más o menos, si yo mantenía mi nivel, mi nivel bastante estable, que yo no penalizo. Si yo voy bien, no penalizo la parte final. No hago la parte final más lenta que la parte del principio, si vas ajustado. Y, y no se ha salido bien, así que... Qué bien, bien. Eh, partes, algunas, hemos subido algunas cuestas andando, algunas sí que hay que reconocer que la hemos tenido que subir andando para reservar piernas para luego las bajadas. Porque yo puedo subirlas corriendo. El problema es que luego viene la bajada y la bajada penaliza. Entonces dices, que me queda algo de pierna para la bajada. Entonces, aunque hemos hecho mucha, mucha parte del 10-12%, cosas así, 12%, las hemos corrido, tranquilitos, pero las hemos corrido para arriba, eh, a partir de ciertas inclinaciones, que había mucha piedra y tal, hemos tenido que decirlo. Colega, aquí hay mucha piedra y hay que saltar y todo lo que sea levantar el pie más de la cuenta para hacer como escalón para arriba, te penaliza y te destroza bastante te cansa mucho, entonces ahí he dicho, Rico, venga, anda, esos tramitos anda y conserva, y ya está, hemos confiado simplemente en el nivel que tú tienes, y decir, poco a poco ya irás saliendo, ya irás saliendo, ya irás saliendo, y perfectamente, hemos ido aguantando muy bien, muy bien, hasta la parte del corredor, que es la parte más alta, el santuario, y de allí para abajo nos han quedado piernas para las bajadas súper, bastante técnica, bastante técnicas, unas bajadas bastante divertidas, le hemos podido jugar bien, sin sin caernos, también es la suerte. Tú te puedes caer o no te puedes caer. Eso es suerte a veces también. Pero bueno, teniendo un mínimo de pierna para saber que la pierna es lo bastante rápida para bajar técnicamente y para soportar las frenadas en las bajadas, porque había bajadas... Hombre, que no es que digas, son muy complicadas, pero si las quieres hacer rápidas, sí son complicadas. Depende de la velocidad la que quieras bajar, ¿no? Así que, bueno, muy contento. Me ha sobrado algún orejón por ahí, o sea que, bien... Resultado que hemos gastado, 300 por 2 disotónica, cinco orejones, uno justo antes de salir y luego, bueno, más sobra uno, uno tengo por ahí, o sea que 4 orejones y, y bien, una carrera corta no, no puedo decir mucho más, eh, bien, muy divertida, guapísima en la parte de, del corredor para abajo, si llegas, lo hablaba con amigos, si llevas pierna, guapísima, si no llevas pierna, una mierda, pero si llevas piernas que medio puedes defenderte, guapísima, ¿vale? Así que hemos hecho eso. Me lo he pasado muy bien. Eh, muy guay que me he encontrado eso con compañeros. Eh, que he podido hablar con gente buena. Eh, yo, vamos, <risa> firmo porque todas las carreras sean así. Y ya está, nos vamos para casa. He comido bocadillo vegano, que nos tenían ahí reservado la gente que era vegetariana o vegana, que lo habíamos apuntado en la descripción. Hemos comido bocadillo vegano. Así que nos han cuidado mucho. Dos Coca-Cola, me he tomado eso. Dos coca Colas, el bocadillo, un poquito de naranja al llegar. Y ya está. Y aquí queda todo, todo dicho. Crónica un poco larga, pero bueno. Para lo corta que es la carrera, demasiado enrollado. Y ya está. Eh, seguimos dándole. Próxima parada a Ultra Bike. <ríe> esta es más fuerte. Está... Son 24 horas en bici. Esta va a ser más durita. No va a ser lo mismo que esta pero bueno, es lo que, como diría, es donde te metes, te metes en un vengenal y dices, voy a por esta, pues ahora chico, aprieta el culo y cúrratela y entrena lo suficiente, es lo que hay, te comprometes y dices, voy a hacer esta, al menos hay que intentarlo, que luego salga o no salga, eso ya es casi como te diría, secundario, pero si tú has entrenado lo que tú querías entrenar, no vas a decir lo que te toca, lo que te toca, hay maneras de, diferentes de verlo, pero si tú has entrenado lo que tú querías entrenar y has, ¿cómo te diría?, has trabajado contigo mismo honestamente, decir, he entrenado lo que he podido, que me ha permitido la familia, me ha permitido la situación, eh, y yo he hecho mi trabajo, que luego la carrera te salga mejor o peor, casi te diría que, bueno, hombre, nos gusta que te salga bien, pero si no te sale, da igual, tú has hecho las cosas bien, y yo creo que es lo importante, quedarse con eso. ¿Eh? Es decir, mi cabeza ha mandado, he hecho las cosas bien y ya está. Un abrazo a todos, un abrazo a Aitor Leal, a Miguel Leal, a Isaac Torija, unos supercrash, a Albert Mora, también lo he visto por ahí, al Adri, que no lo he acabado de saludar, pero ha quedado segundo o tercero, de la, no me acuerdo si es la Ultra o la Half, el Adri, el Adrián Matas, un abrazo, no lo he saludado, lo he visto por ahí, igual, ya... El, y no ha coincidido, pues no lo he saludado, pero un abrazo igual. Y no sé, y un montón de demás compañeros, Alejandro, ¿quién más me ha dicho otro? Bueno, Me van diciendo los nombres, pero se me olvidan. Un abrazo a todos, que me habéis venido a saludar vosotros, que yo pues a veces sí que me acuerdo de vosotros, otras veces no. Y, y ya está. Que nos vayamos siguiendo, viendo en muchas carreras. Que, bueno, salud sobre todo, para todos. Y ya está, que nos encontremos a gusto y que disfrutemos del trail, que esto... El trail, El trail tiene algo, tíos, tiene algo, tiene algo y saludo a las chicas que han ganado, que también he encontrado alguna y le he dicho ¿qué? cómo vas y tal, y le he dicho una, lo mismo gana, ha ganado, ha ganado una chica, ha ganado, ha ganado la, la de féminas, la de la trail de eh, de la distancia de 25 ha ganado la trail, o sea que no era bueno igual, a las chicas y ya está, un abrazo a todos, estoy grabando la crónica, Me voy a saludar, venga, que vayan muy bien todos, un beso.